La explosión de esta semana en Beirut viene a culminar una serie de procesos políticos y sociales en los cuales el Líbano se encuentra insertada en una muy profunda crisis, una crisis que es política, una crisis que es económica, una crisis que es de seguridad, además de estar insertada en medio de la guerra en Siria, sufriendo las consecuencias de que un grupo como Hezbollah participe del lado de la guerra, apoyando a Bashar al-Assad y dentro de los contextos de Irán, a su vez soportando las presiones de Arabia Saudita, que de alguna manera ha apoyado fuertemente a los Hariri y que adicionalmente ha tratado de convertirse en una puerta de salida para Líbano desde el asesinato de Rafi Hariri. Adicionalmente hemos visto una muy mala gestión del Estado libanés empezando por esta acumulación de más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut sin ninguna restricción, sin ninguna medida de protección frente a los riesgos o a las adversidades y esta concentración de este, eh, digamos, esta sustancia química que sirve de abono pero que también sirve de insumo para elaboración de explosivos, se ha convertido en un detonante realmente arrasador. Lo que hemos visto es una hecatombe, más de dos tercios de la ciudad han quedado destruidos y en este contexto hasta el día de hoy, viernes, van más de 150 muertos, más de 5.500 heridos y se cree que esta explosión llevará quizás a una muy profunda crisis de lo que en realidad es Beirut. En este contexto, muy difícilmente se podrá reconstruir Beirut y en consecuencia, muy difícilmente se podrá reconstruir Líbano, incluso pese a el impulso que ha ofrecido Emmanuel Macron y obviamente esto lo hemos visto en el contraste de las manifestaciones callejeras durante la noche del jueves.